Lorenzo? No, pues usted verá que se queda haciendo con él Vamos al grano porque yo no tengo mucho tiempo Y yo sé que ustedes tampoco En este momento vamos a hacer una pequeña review express Voy a correr esto para con un momentico De hecho para él es el paquete que vamos a abrir el día de hoy Así que por favor si son tan amables Llevo 10 segundos esperando el paquete, marik. Vamos a hacer una pequeña review express con el mismo afán que tenía el que le correspondió empacar esta caja. Bueno, eh, sí, les prometo que estoy practicando cómo tomar el maldito bisturí. Bueno, la verdad pues tampoco esperaba la mayor cosa, pero por 100 mil pesos a veces uno, uno espera un poquito más. ¿Qué? ¿No está grabando? Sí, sí está grabando. Bo oh, marica, no me asusté así. Marica, esto les están haciendo competencia A los de Red Dragon. miren Son como dos minutos intentando abrir esto su like si les más videos de estos. Tan lindo Parece que por fin Ay. Dios, casi que no Ayudemos con el medio ambiente, pero miren el pofonón no de plástico que le meten a esta mierda. Es que no lo quiero sacar a lo maldita sea porque no quiero romperlo como todas las otras cajas que tengo. Vale, de acá, ok. Al fin y al cabo la terminé reventando, ni sé para qué me molesto. Me gustaría hablar un poco de esto, y es que el objetivo original era comprarse un NB35, que es un soporte de Newer, y de hecho tiene pues muy buena la reputación, calidad, es marca, al fin y al cabo. Lo que pasa, y lo que me hizo comprar este en primer lugar... Fue que eh, los newware son algo caros, sí, y pues viviendo en un país tercermundista o en vías de desarrollo es un poco difícil. Entonces no tuve más opción que en vez de comprarme el Neewer NB35 me compré un Professional Recording Microphone Stand. Y vamos a empezar a sacarlo todo. Y parece que esto es por lo que vinimos hoy. Y parece que no hay nada más en la caja. Bien, vamos a irlo destapando. Bastante limpio Este como tal es un tubo El tubo mide en total 70 centímetros 35 centímetros a este lado Y eh, 35 centímetros en esta otra articulación Bien, en este sobre tenemos la abrazadera O la prensa O como le quieran llamar Vamos a echarle aquí un vistazo un poco más cerca Trae pues la, la manivela Listo Viene esta prensita Que pues la mesa la colocamos entre la prensa y esto Y viene un hueco en donde va el tubo Que sería eh, este de aquí entraría Con esta tuerca se le, se le hace presión Y listo, prácticamente con eso estaría Y esto último incluye, incluye un soporte para, para los micrófonos de condensador o dinámicos comunes Supongo que es más o menos así Yo creo que pues no va a ser tan difícil ensamblar esto Entonces voy a aflojar aquí esto un poco Ok, se fue todo Y voy a meter el tubo Listo, ahora voy a introducir esto Para que le haga fuerza. Y este otro pedazo pues iría aquí. Entonces amarramos, amarramos, amarramos, amarramos y amarramos. Y prácticamente esto sería todo. ¿Listo? Me encanta que la base es metálica y es sólida y tiene su juego. O sea, y es dura. Ahora bien, yo no la compré, no porque tenga un, un Excel ni mucho menos, ni un micrófono dinámico, no tengo ni siquiera una un mixer o alguna huevona así O un preamplificador como le llaman Pero lo que sí tengo es un Yeti Y este soporte me estorba un poco ¿Qué es lo que pasa? Es un lindo detalle que desde el principio te mandan un soporte que pesa como un kilo Y de hecho evita que, que se mueva por todas partes pero eh, lo que incomoda un poco es el hecho de que lo tengas que poner así y obstruyas vista o campo visual que te pueda servir. O cuando no lo estés utilizando, simplemente ocupe ahí un gran espacio de tu escritorio. Entonces, no por eso se hace el deber del brazo. Ahora bien, si se dan cuenta, eh, aquí tiene un huequito. Y pues obviamente no lo podemos conectar a esta parte, entonces tendríamos que quitarla. Pero como pueden observar, el Blue Yeti simplemente no cabe aquí. O sea, no va a entrar nunca, ¿sí? Entonces aquí es donde nuestro pequeño amiguito entra en juego Ok, estoy considerando en que debía haber quitado el micrófono del soporte después Pero entonces lo que quiero decir es que aquí trae el adaptadorcito Que es el que nos va a servir pues para poderlo montar en nuestro brazo Y esto es lo que va a entrar aquí en nuestro Blue Yeti Entonces si me permiten Listo Bueno, tocó desenroscarla casi toda para que entrara y entonces aquí el otro complique va a ser apretar, listo, ya ahí con la prensa apretamos. Entonces esto ya lo tenemos acá y ahora sí podemos coger el yeti y, y amarrarlo. Y prácticamente esta sería pues toda, toda la aplicación del brazo, esta sería una de las configuraciones que tiene, de hecho pues las posibilidades son bastantes. Y ya depende eh, del uso que le quieran dar ustedes. Y prácticamente así quedaríamos. Quedaría una configuración bonita, más limpia, más profesional. Tienes más espacio libre para poder utilizar. En mi caso pongo teclado, tableta y mouse. Y podrían sacarle mucho el provecho a esto. Aparte que pues no es malo que venga con su propia base, el, el PluGeti. A no ser que compren el, el stand que viene todo el brazo con su propio shock mount y todo eso. Pero de todas formas, de que se puede, se puede. Ahora, en cuanto al adaptador, recomendaría un adaptador metálico. ¿sí? Es más sólido, es más fuerte, es más de todo. sí. Pero de todas formas, con el plástico pueden al menos probarlo. Entonces, prácticamente con esto estaríamos. Espero que les haya gustado muchísimo. En la descripción van a tener el enlace al artículo. Y que se animen. Ah, sí. Ay, sí, suscríbanse, dejen el like, maldito spam. Es que así no se puede.